Pues nada, está bien y está colorido, lo que no sé es que... ¿Qué le habéis hecho a los muñequitos? Tiene una pinta rara los, los muñequitos, eh? no sé. No lo sé, porque no se ven muy nítidos. Ya lo sé, lo sé, pero no se ven nítidos. Y eh. me da la impresión que, que, que lo habéis pegado como foto o algo así, aquí. No sé, no sé. luego lo miro. Pero que, que está muy bonito no sé todos los colores. Le habéis puesto muchos colores, no sé yo Mucho lo que será, pero está bonito. Eh, resumen así pequeño está bien. Eh, objetivos motores, desarrollar psicomotricidad, mejorar la resistencia. Bueno, parece que sí, lo de psicomotricidad, no sé yo hasta qué punto será. Motora sí. Pero vaya, los objetivos serán el, el desarrollo de la Eso no es. Los objetivos motores de este juego serán el desarrollo, eso no es seguro. Porque eh, ahí tendrías que Serán, dos puntos. Desarrollar yo no sé qué. Pero no es eso. Ahí más bien tendrías que decir. Que no tienes por qué ponerlo ahí, ¿Ya lo los contenidos. Si yo lo he puesto arriba, eso sobra. Eso sobra? Y entonces, objetivos de consecución. Intentar el máximo número. Olvídate, si pones arriba objetivo de consecución, no me ponga El objetivo clave de consecución no. Intentar, directo, pocas letras. Entenderlo. Letra directo, no? pocas letras. No. El objetivo de consecuencia nada más de número de cinta, hasta los equipos no podremos plan, plan, planear una buena estrategia, tal, tal, tal. Es que no te roben ninguna cinta y robar el mayor. Eso es el objetivo meta que no te roben cinta y mayor. Que no te, te roben el menor número posible de cinta. No, eso es un objetivo de consecución. El objetivo meta es qué es lo que te da la condición de ganador. Tener, ¿Tener, ¿tener más, que, más cinta que ninguna. Al, al acabar tiempo? el tiempo. Claro. Sí. Pues, eso computador? es lo que tienes vale. que poner. Tener eso es un objetivo grupo, de consecución. Aspectos clave. Eh, una cosa, estamos repitiendo muchas veces objetivos meta que ponéis mal, que son objetivos de consecución escucharlo porque es que es muy sencillo eh, me ha gustado como habéis puesto esto de los dibujitos a ver si sí es lo único es que las flechas las habéis hecho un poco raras cuando las flechas se hacen directamente con el, con el este salen automáticamente la, las puntas y bueno esto está más o menos bien las clasificaciones si sí, han puesto secuencias, da igual, secuencia 1, secuencia 2, si ya ponéis fases, mejor, ya que decimos fases, ya que digamos todos la misma terminología. Dile que estamos, recuerdo, ¿eh? Eh, eh, que está bien las clasificaciones, las calificaciones y eso, y ya está, aunque no vemos la de la edad, ¿no? Sí, arriba, perdón. Pues ya está, pues está más o menos bien. Si hubiera un cuadrito así para el logo de la asignatura también. Bueno, si quitáis el, quitáis, el rollo sí, sí. este que habéis puesto ahí. Vale, vale. Ya sí, está. se podemos quitarte Y empezar. Venga. Vale. Bueno, escuchadme por favor, que vamos a empezar. Eh, nuestro juego se llama El Aro Enlazado. En inglés se llama The Link Hoop. Y bueno, yo voy a empezar a explicaros los objetivos generales y así un poco por encima de cómo va el juego, y luego Pablo va a explicar los cuatro roles que hay en el juego, ¿vale? Básicamente, en este juego va a haber, o vamos a dividir en tres equipos, que creo que vamos a dar a unos siete por equipo, si no me equivoco. Como veis, aquellos aros de allí le hemos puesto 10 cintas a cada aro, entonces vaya a llevar, eh, vaya a repartiros los siete de cada equipo con los petos según vuestros roles que ahora claro, explicará Pablo, entonces el objetivo del juego va a ser ir a los aros de los otros equipos, de los equipos contrarios y arrancarle las cintas, mientras más podáis, mejor. Y el que tenga, ahora explicará los roles Pablo, el que tenga de vuestro equipo la cinta el, el aro, pues mientras menos cinta os roben, mejor. Y ahora debéis planear la estrategia según las características de vuestro equipo, muy importante para dividir los roles, según quién pueda correr más, quién defienda mejor y vale. lo explica Pablo. Hay cuatro roles, ¿vale? El primero es el ladrón. El ladrón, como su nombre dice, va a ser el que va a robar las cintas, ¿de acuerdo? Va a haber tres ladrones por equipo, ¿de acuerdo? Y solo puede robar una cinta, es decir, no puedo llevarme dos cintas a la vez, solo puedo llevarme una. Y este ladrón, eh, lo que va a hacer es, cuando va a robar su cinta, cuando roba la cinta al equipo contrario, va a tener que llevarla a uno de los cubiletes que hay en los lados, ¿ves que hay tres cubos? A uno que tendrá asignado su equipo. Exacto, eh, por ejemplo, este es el del equipo 1, equipo 2 y el equipo 3. Entonces, yo robo una cinta, voy al cubo de mi equipo y dejo la cinta en el cubo, ¿de acuerdo? El otro rol es el poseedor, que va a haber dos por equipo, y este va a ser, bueno, estos, van a ser los que lleven los aros, es decir, los aros no van a ser estáticos, se van a poder llevar, yo puedo coger mi aro y correr, ¿de acuerdo? Entonces, eh, yo me voy a poder ir corriendo con el aro, imaginaos que me vienen tres ladrones a robármela, yo puedo tirar el aro por arriba, y que el otro poseedor de mi equipo coja el aro y se va corriendo, ¿de acuerdo? Este, como veis, se escoz de colchoneta repartida por el campo, que ahora un poco mejor, va, eh, si yo cojo mi aro, si soy poseedor y me subo suro encima de en mi colchoneta, voy a tener 10 segundos de descanso, va a ser como la guarida, en la que no me van a poder robar ninguna fiesta si estoy subiendo en la colchoneta. Pero solo 10 segundos, entonces, los ladrones es con tal 10 segundos está tal y que sigan jugando. El sí, otro sí, rol va a ser, dime, bueno Que el ladrón puede estar ahí esperando. a claro, sí. Y, puede puede y la cosa sería que si tú estés esperando, tú tienes a otro poseedor, le puedo tirar el ladrón lejos y así puedo salir más fácil, ¿de acuerdo? Eso ya cada uno que haga su estrategia. El otro rol es el duende, el duende es como un ladrón, pero este sí que va a poder robar dos cintas a la vez, es decir, este, si quiere, se puede llevar dos cintas, y lo mismo, pues, lo coloca en el cubriete de su equipo. Y el último rol es el joker, que el joker va a tener una pelota de goma espuma, y este, si eh, le da a los ladrones o a los duendes, o al duende, lo va a matar, y, y una vez te mata, tú tienes que ir a tocar a un poseedor de tu equipo, es decir, a uno que... Tenga el aro de tu equipo. Una vez lo tocas, ya puedes seguir jugando. Pregunta. Pregunta: Si has cogido las cintas, si te, te dan, ¿qué haces con las cintas? La, lle la lleva igualmente sí, a tú tu... Ya Si ya la tienes, sí, sí, ya esa cinta va a tu cubo. Exacto. Luego ya vas a tocar tu poseedor y vuelves al juego. Vale. Y una cosa que iba a añadir: eh, los dos poseedores de cada equipo se puede lanzar aro. tampoco tampoco os veis lanzándolo de una pista a otra para que vaya y hace daño Exacto. si lo podéis dar en la mano o se si lo podéis lanzar así yo tengo la gente y se lo paso a Javi. eso y es para eso que si lanzáis el arco muy lejos no lo cogéis y se os cae y hay un ladrón ahí claro. puede coger las cintas y la ruta en el suelo es decir también tienes que ir alertar con eso una cosa que quiero decir imaginaos, yo mi equipo está robando cintas no sé qué y hemos robado seis cintas y tengo seis cintas en mi cubilete y mi equipo se queda sin cintas en el aro porque nos las han robado todas y somos marítimos defendiendo y nos las han robado todas. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ir al a nuestro cubirete, coger las cintas que hemos robado durante la partida que han, han sido seis y pegarlas otra vez en nuestro aro. Oh, ayudaremos con Fiso, y eso, pero que Pégalo la cinta pasarían del cubo propio al aro. Exacto. Y va a ganar el equipo que tenga más cintas tanto en el aro como en el cubo. ¿De acuerdo? Entonces se va a premiar la defensa y el ataque. No solo no robar No, los cubos no no se puede robar nada. <risa> <risa> y, si, y si tiran un aro. Por ejemplo, yo voy, voy persiguiendo para robar y tiran un aro, yo puedo coger ese aro y quitarle un eje. Claro, no. En, en el aire no. ¿Cómo cómo cómo repito? Sí, lo que había dicho, lo, que tú eres poseedor y lo y le va a pasar aro, y yo te quiero robar. Entonces lo tira, cogerlo y ya lo espera, tiene que esperar aunque sea que caiga y porque aunque caiga y él esté tirándolo, tú le puedes arrancar uno mientras lo tiene, pero. Yo diría que el aire no, no, no vale robarle el aro, ¿sabes? El aro solo puede tocar los poseedores. Vale, los equipos ya. ¿Ha quedado todo claro? Sí. Vale. Poneos por aquí el equipo uno que va a ser Pablo Lagos. David y Jesús Rivilla, José Paula, Blanca, Trujillo y Sara. Ponen por aquí el equipo. Vale, ya os podéis. Y no pensando, Equipo 2. Sergio Pastora, Joaquín, Yany Rocío, Claudia, Luz y eh, Pero que aquí que hay un Hay uno y para Carlos, Rochi, Raúl, María, Nacho. Los no vale, escuchame. Sí. Color rojo, color rojo, no, no. No, no, no. Color amarillo, Joker. joker joker yo ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Maldición! Es eh, como el hace? Maite, Maite. estáis 29 y hay 30. Equipo Desde aquí imposible. Sí. Cuatro que no ha pedido. Vale. Faltan tres. Chau.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 más larga la clase ahí, ¿eh? Sí, mucho. En tabla. En tabla, Juegos Motores en tabla. ¿Ya le han hecho la página? grazie a tutti.